Bienvenidos a la asignatura Sistemas Integrados de Producción Mecatrónicos. Es un curso electivo de la Escuela Académico-Profesional de Ingeniería Mecatrónica. No es prerequisito de ninguna asignatura. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel intermedio la competencia Medio Ambiente y Sostenibilidad, y en un nivel avanzado la competencia Ingeniería y Sociedad, así como la competencia Gestión de Proyectos. Además, se desarrolla en un nivel básico los conceptos de la Industria 4.0 y la RPA, Automatización Robótica de Procesos. Su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general sobre la relación y la aplicación de la automatización industrial y control. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar automatización industrial y control a través del planteamiento de soluciones de supervisión y control automático para situaciones hipotéticas presentadas en procesos de producción.